Existe una poderosa cruz cuyo significado es rico en devoción, historia y ritualidad, ya sea que se use como una imagen para la devoción, como un sello protector, un amuleto o talismán o cualquier otro número de prácticas espirituales. La legendaria cruz es amada por individuos de mentalidad espiritual de muchos caminos Culturas y sistemas de creencias. Es un símbolo poderoso. Es importante tenerla a la mano. Es especialmente un emblema para traer buena fortuna a quien la porte. Es un símbolo de riqueza. Es un sello que aleja el mal. Y yo. Yo soy. El documentalista. Y esto es. La Poderosa Cruz de Caravaca Desde las sombras Hasta la luz Desde el misterio y la intriga Tocando temas tabú Y descubrí en medio de la terquedad que Existen mundos paralelos Y a través de mis errores conocí la humildad Haciendo un soy el documentalista. La gente con mentalidad espiritual probablemente esté familiarizada con la forma y apariencia de este legendario símbolo. La caravaca de la cruz es un doble crucifijo, lo que significa que hay dos barras que se extienden a través de la parte vertical de la cruz en lugar de una sola, como en las cruces cristianas comunes. Sobre el crucifijo está la figura de Jesucristo. A cada lado de la cruz hay un ángel. Un par de ángeles se enfrentan a la figura en el centro del crucifijo. Según la leyenda, parece que los dos ángeles llevan o sostienen la cruz. La leyenda popular sostiene que la cruz de Caravaca apareció por primera vez en la ciudad de Caravaca, en España, en el siglo XIV. Aunque otras leyendas sitúan el evento milagroso a finales del año 1200. En aquel momento de la historia, España había sido conquistada por los Moros, un pueblo musulmán. El Rey Moro, Said Abu Said, había hecho todo lo posible para evitar que los ejércitos cristianos retomaran su hogar en España. Junto con los soldados, los cristianos también enviaron muchos misioneros al país, con la esperanza de que se pudiera difundir el mensaje de Cristo. Este video. Según la historia, uno de estos misioneros, un hombre llamado Don Gines Pérez Chirinos de Cuenca, fue capturado y llevado ante el rey Zeit Abuseit. Zayt. Se dice que el rey tenía curiosidad por la fe cristiana. Mientras que otra dice que exigió al misionero que le mostrara las habilidades de su oficio para ver si tenía alguna utilidad para el reino. De cualquier forma, el misionero capturado se preparó para realizar la comunión, la ceremonia que honra la última cena de Cristo y sus apóstoles. El rey le dio al misionero el altar, el paño, las velas, el pan, el vino todo lo que necesitaba para completar la ceremonia, pero faltaba una cruz, porque el reino musulmán no permitía objetos cristianos. De pronto, aparecieron dos ángeles por una ventana, llevando una cruz. Esta cruz era la cruz de Caravaca. Se decía que contenía un pedazo de la verdadera cruz en donde murió Jesucristo. Algunos dicen que este milagro llevó al rey musulmán a convertirse en cristiano. Usando la cruz La cruz de Caravaca es importante para mucha gente, incluyendo católicos y practicantes del vudú se usa en la oración o como amuleto personal o talismán, ya sea colgada en una pared o llevada en el cuerpo. De acuerdo a las creencias, la cruz tiene el poder de traer salud, buena suerte y fortuna. También puede proteger del mal. En México, la cruz de Caravaca se utiliza a menudo para crear el secreto de la virtuosa herradura. Este amuleto, que puede ser colgado en una pared, está hecho de una herradura envuelta en rojo. La herradura mira hacia abajo y en el espacio vacío se encuentra la cruz de Caravaca. Con este amuleto, los creyentes dicen ser capaces de traer buena suerte, salud, buena fortuna y dinero cuando rezan con ella, así como alejar las malas intenciones y las malas vibras de sus enemigos. Se hacen versiones del amuleto que son lo suficientemente pequeñas para que las personas las lleven o las usen. Al llevar o usar la imagen de la cruz, como en un collar o en un alfiler, se le concede al portador buena suerte y protección contra el mal. Oración Si te interesa conocer alguna oración, aquí te he dejado una sencilla de aprender pero debes saber que hay varias. Antes, debes encender una vela de la cruz de Caravaca y entonces recitar la siguiente oración. Bendita cruz de Caravaca, haces cosas maravillosas. Te adoro todos los días de la semana. No tengo duda de que el mundo es más fuerte gracias a ti. Aquel que derrotado invoca tu nombre, recibe protección de tu poderosa fuerza. La cruz de Caravaca se puede sostener, llevar o mirar mientras se le reza. Llevar un brazalete de la cruz de Caravaca es una forma de invocar las protecciones del sagrado talismán. En algunas oraciones se le pide a Jesús que proteja a la persona y la bendiga con buena suerte, salud y riquezas. Las órdenes militares y la cruz de Caravaca La orden militar de los templarios permaneció en Caravaca durante unos 46 años. Según la teoría histórica más fiable, en esta ciudad se organizó un gran dominio con un vasto territorio con otros castillos que dependían de la comunidad templaria de Caravaca, Es importante establecer la estrecha relación de la cruz con esta famosa orden militar que se fundó en la Edad Media. Su origen oriental añade un toque de atractivo histórico al prestigio de Caravaca. La región fue uno de los últimos reductos donde la orden se asentó cuando su presencia en Medio Oriente estaba casi terminada. En 1344, el rey Alfonso XI transfirió la protección de Caravaca a la orden de Santiago. La zona de Caravaca fue confiada a esta orden junto con la fortaleza y la protección de la cruz durante casi cinco siglos y medio. Así, este vínculo entre Caravaca y Santiago se convirtió en un hecho que, moldeó el futuro de esta parte de la frontera. La larga lista de acontecimientos que tuvieron lugar aquí es muy notable. Su larga presencia ha unido estrechamente la cruz con la orden de Santiago. El desarrollo ritual posterior y los eventos relevantes han tenido lugar durante su custodia. A finales del siglo XIX y principios del XX, los rituales actuales se establecieron en torno a la cruz y su ejecución es el punto de partida y el corazón de las fiestas. El Baño de la Cruz de Caravaca Se trata de nueve rituales religiosos y en todos ellos la reliquia interviene directamente. Por su orden de desarrollo tal y como se realizan anualmente en las fiestas de mayo en España y no por el de su importancia y antigüedad, son los siguientes. Número 1. Misa conmemorativa de la aparición de la cruz. Número 2. Bendición del pino, primer baño de la cruz. Número 3. Bendición de las flores, rito unido al del vino. Número 4 Acta de entrega, salida y procesión de bajada de la cruz Número 5 Misa solemne en la festividad del hallazgo de la cruz Número 6 Procesión de ida al bañadero Parlamento anterior a la bendición de las aguas Número 7 Baño de la cruz en el agua Número 8 Cruz de impedidos Y Número 9 Procesión de subida de la cruz al santuario, bendición de los campos y la naturaleza. Yo soy el documentalista y esto fue la poderosa Cruz de Carapaca.